Hola, en esta mañana eh, tenemos la presencia de la hermanita Angelita Guillén. Angelita Guillén. Ella estuvo aquí prácticamente haciéndose tratar para su enfermedad, que era un cáncer de colon. Tenía sus tumores, pero en la última tomografía que le hicieron, gracias al amor puro e infinito, mi hermanita eh, ya no tiene el tumor que tenía. Cuéntele usted mismo. Eh, buenos días. yo contando aquí la verdad y primeramente dando gracias a Papito Dios y luego a la medicina de mi doctor José Yaguana. Eh, a mí me detectaron en el seguro que tenía dos tumores en el colon. El eh, riñón me iban a operar, ya tenía orden de integrarme el 17 de octubre, pero como descubrieron los tumores en el colon, me suspendieron, dijeron que había que dar prioridad a los tumores de colon. Me hicieron, el cual ya no me encontraron nada. Pero mi doctor José Ioana, él me dijo que con su medicina desaparecía y esa es la verdad, en honor a mi enfermedad, a mis hijas, y a papito, a Dios estoy diciendo la verdad y ya no tengo. El día que me dijeron que ya no tenía, fue una linda sorpresa, que de la emoción lloraba. A los tres días tuve la cita con el neurólogo, que ya estaba todo, todo listo, los exámenes para la operación y listo el ingreso para el seguro. También me dijeron los neurólogos que ya no no había necesidad, que es un quiste de agua el que tenía, pero ya no tengo. No hay necesidad, me van a seguir controlando cada seis meses. Ya, ese es mi testimonio en honor a la verdad, es lo que les puedo Y mi seno, mi seno casi ya no está nada, ya está sanito y bueno, porque era un seno demasiado desarrollado, bien grande, bien duro, rojo, a raíz de las invitaciones que me hizo mi doctor. Y ya, no, ya está bien pequeñito. Y si gusta, yo les enseño, doctor. Ya, muchas gracias, hermanita. Así es como un testimonio más eh, de la hermanita que se cura. Gracias a la milagrosa planta, la moringa, pero primero tenemos que darle gracias a nuestro Padre de Luz, el amor puro e infinito de la creación, hermanita, aquí la vemos ya, le ha crecido su cabellito, sus cejas, todo, y está robusta y llena de vida. Sí, sí que raíz de la yo tengo ya 20 quimios, ¿Ah? sí. porque el día viernes acabé las 20 Bien. quimios, o sea las cuatro de las pastillas y las... Eh, supones hasta ya. 20 kilos de peligro. ya mi hermanita pero ahorita ya, ya, ya. me da hambre ya, ya como estoy sí. trabajando normalmente porque ya no podía levantar claro acá. mi hermanita ahora ya estoy trabajando entonces estoy esperamos con... hermanita que en la próxima nos traiga la tomografía para mostrarla como un testimonio pero no, bueno sí. pero basta con sus palabras y el semblante que usted mismo tiene que ya no tiene el cáncer de colon que la estaba martirizando en mucho tiempo Gracias al amor puro infinito de la creación y también a nuestra madre naturaleza que con amor produce para que sus hijos sean felices. Muchas gracias, muchas mi hermanita. Gracias a usted también, yo, papito, Mil bendiciones, papito, bien, mi hermanita.